Vamos a ver, no sé cómo expresarme Pero tengo capucha puesta y tengo la mente en sable Y se si hable lo que se hable, todo es una mierda Y aún sabiendo a lo que sabe, siempre quieres más Respetuo. Quiero ver los barrotes, para poder escapar Quiero ver la distancia entre yo y el primero, aunque no lo quiera atrapar Quiero ver mi lugar, para saber de otros mundos Quiero saber de mí para ver todos los rumbos. Estoy en el limbo, piensa al instinto. Actúa al impulso, no para el pulso. Golpe perpetuo. La villa del cinto, las rayas que pinto, monedas en curso. Los sueños de muchos, las fiestas de quinto. Recordando esas simbros, comernos el mundo. Adiós. Este aquí, aquí, capullos, dos mil no sé cuántos. Perpetuo.